Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad. Ahora sí, empecemos con las noticias. De acuerdo con información publicada por el periodista Francisco tiveros el todavía portero de Santos Laguna, Jonathan Orozco, habría presentado problemas físicos en sus pruebas médicas como refuerzo por parte de los cholos de Tijuana, por lo que su fichaje correría peligro para la apertura 2020. Según se detalla en la información, Jonathan Orozco habría presentado serios problemas en una de sus rodillas durante las pruebas de reconocimiento médico, situación que rápidamente habrían identificado los médicos de cholos y ahora su fichaje podría correr riesgo con el conjunto de Tijuana. Sin embargo, cabe destacar que Orozco al parecer, según diversos reportes, estuvo entrenando esta semana a la vuelta de las prácticas sin muchos inconvenientes, por lo que ahora con este reciente problema físico habría que esperar qué sucede con el pasar de los días con Orozco en la Liga MX. Cabe señalar igual que Santos Laguna ya tendría en la mira Camilo Vargas portero del Atlas para suplir la casi oficial baja de Orozco, de acuerdo información publicada por Elmer Polanco, periodista de ESPN.